Quiero compartir contigo porque creo que los dominicanos tenemos que en cierta medida eh, procurar siempre la seguridad, esos temas que son tan importantes, que es necesario. Hace unos días, recuérdate que estuvimos hablando y compartiendo el clima de inseguridad que se estaba viviendo en redes sociales, videos de asalto, videos de atraco, arrebatar celulares, asesinar a personas y demás. Y me llama la atención que precisamente en mi municipio Santo Domingo Norte, en el día de ayer, precisamente, se estuvo llevando a cabo en la zona de la Char de Gord, allá hacia la Jacobo Magluta, un hecho donde la policía se enfrentó con unos jóvenes que estaban llevando a cabo un asalto. En dicha situación, al parecer, uno de los jóvenes perdió la vida allí, bienvenido. Bienvenido en este hecho, en un enfrentamiento con la policía, precisamente, que se llevaba a cabo un asalto, uno de los familiares de este joven que cayó abatido allí, se presentó ante el destacamento correspondiente explicando que su hermano estaba por un mal camino, que su hermano se estaba moviendo en lugares oscuros que en su momento hasta decía de quitarle la vida a su madre y demás. Pero más adelante vemos, más adelante vemos que precisamente en el día de hoy, han publicado en diferentes diarios y redes sociales un llamado que está haciendo el presidente de los derechos humanos, nuestro querido amigo el doctor Manuel María Mercedes, donde dice que estos policías tienen que ser sometidos por violentarle los derechos humanos a este joven en medio de un enfrentamiento que se llevó a cabo allí a raíz de un hecho de asalto. Bienvenido. Bien, vos, y yo me preguntaba, y lo comparto ahora con la audiencia y hasta los teléfonos, me atrevería a abrir para escuchar la opinión de la gente. Y durante todos estos hechos que estuvieron ocurriendo, ¿y dónde estaba nuestro amigo el doctor Manuel María Mercedes? Bienvenido. Porque hace tiempo que no lo escuchamos y precisamente ahora, donde un hecho confuso, donde en, me envuelto en una situación que no se ha esclarecido totalmente, un asalto ocurre allí, en momento que personas graban a este joven y todo esto llevando a cabo la operación, entonces pierde la vida, entonces salen los derechos humanos. Bienvenido es. Eh. Sabemos el papel, sabemos el trabajo que hace el doctor Manuel María Mercedes, pero precisamente durante todos estos días no se escuchaba el doctor Manuel María Mercedes. Bienvenido ¿eh? Precisamente eh, la situación ha llegado a unos extremos, sí. esa situación de esa delincuencia, de esa ratería, porque eh, esas organizaciones de... De defensa de los derechos humanos, sí. hay que decirlo contra de la claridad, lo que han procurado es un dejar pasar, dejar hacer, decían sí. los franceses, un lesser pass, un lesser fase. Uh -huh. Dejar hacer, dejar pasar. Sí. Entonces ese dejar hacer, dejar pasar, eh, criticando las autoridades propiamente uh -huh. dicho para que no ejerzan eh, la hegemonía de la fuerza como está llamada a hacerlo cuando el desorden impera. Uh -huh. Yo estoy en parte de acuerdo con el señor Mercedes, a ver. porque esa persona debe ser procesado y establecer cuál es su, su responsabilidad y la responsabilidad de ese joven que cayó, entre otros, y si esa prueba, perdón, <coughs> que dice el, el pariente que ya había amenazado a la madre, si tiene algún valor, porque lo que procura es que a lo mejor condenen a los policías. Sí, sí, sí. Pero bienvenido. Mira, algunos de los comentarios que he colgado en las redes sociales, ahí sí aparecen los benditos derechos humanos y si hubiese sido un policía que hubiesen matado a los delincuentes, hubiesen salido de los derechos humanos. El doctor Manuel María Mercedes tenía unos días como fuera de los escenarios y llega ahora con un nuevo caso un hecho delictivo, una diferente serie de asaltos que se han estado dando en Santo Domingo Norte, la policía llevando a cabo una tarea ardua y difícil para tratar de detener la ola de delincuencia que estaba ocurriendo allí, se hicieron operativos eh, de las patrullas mixtas, agentes de la policía, gente del ejército y demás, y se han estado llevando a cabo cierto nivel de operativos, para frenar un poco esto, bienvenido, pero lo que pasa ocur es que ocurre eh, este hecho y ahora salen los derechos Lo que humanos. pasa es que Manuel Mercedes a lo mejor le, no, le tomaron la palabra mal porque los derechos de la policía, de los policías, de lo que ejercen no esa tarea cuenta, de cuidarnos, no posiblemente eh, de, él lo mencionó también y a, a lo mejor lo cortaron ahí no le no le dejaron expresar. No, porque nunca que, escuchamos y hay mucho, eh, mira, precisamente allá en, en Villamella, asaltaron a un coronel retirado para despojarlo de su alma y perdió la vida. Claro. En Sabana Perdida, un militar también perdió la vida en un asalto precisamente para despojarlo de su vehículo. Claro, pero, pero, un un tacita, me parece que de la compañía de aquí, de Uber o de... Pero Lili. los derechos humanos de la comunidad, de, de, de la comunidad, de la familia, de los mismos que, eh, que han caído en esa circunstancia, por ejemplo, sí. que declaran que... Su, esa persona amenazó a su propia madre, sí. entonces la madre también debe tener derechos humanos, imagino, ¿no? De modo que eh, eh, quizás es tan incompleta eh, las intenciones y declaraciones de Manuel Mercedes, porque yo creo que él debe, como no, eh, eh, proteger y reclamar la defensa de los derechos de y todos. los policías también y los ciudadanos. De y cuando saltan a sí. una gente que le quitan la vida, ¿y ¿quién sale a defender no, esos derechos por, por humanos? Por eso digo, tiene que ser de todos, porque humanos son somos todos, ¿no? No, y y, y, sí, y o sea, el riesgo que corremos, por ejemplo, al salir de nuestra casa, de nuestro barrio, de nuestro pequeño comercio, como ha pasado, caramba, tanto lecho le lamentable. Pero hay, hay, mismo en Villameda, hermano, apenas ahí a, a metros. Mira, recuerdo que Isaac, Isaac colocó un video hace unos días, bienvenido, donde se veía unos jóvenes que llegaban a un negocio a despojar a cada quien de su pertenencia, Ahí, hermano, mira, hay una jovencita, tenía una niña y no tuvieron que ver, le arrebataron celulares, cadena, todo el mundo ahí, óyeme. Y cuando salen de ahí, salen como si nada, bienvenido. Entonces, entonces Mercedes no vio eso. Yo. Esos casos no lo ve. Me, te estoy hablando que en las redes sociales bueno, sí. hay una serie de comentarios que yo no me atrevo a publicarlos. Óyeme. Si no los ve, entonces se descalifica, se autodescalifica en ese mismo momento. Porque se supone que usted debe gozar de algún tipo de objetividad a la hora de emitir su defensa. Porque la, la defensa debe ser integral, no para, para todo, u, no, ¿no? no para, para todos, para todo, obviamente. No es que estamos en desacuerdo que no se respeten los derechos. Los derechos de todos tienen que respetarse. Pero si usted va a quitar la vida, usted está expuesto a perderla. Claro. En todo caso, y la vida del inocente tiene más tanto valor como la vida del de, eh, eh, delincuente que utiliza esos métodos arma y la sorpresa, sobre todo el elemento de la sorpresa, una persona que está a lo mejor comprando un pedazo de, de pan y, eh, pa, para alimentarse, a llevárselo a sus hijos, etcétera, claro. Y que venga una persona, un desaprensivo, un enfermo mental, porque hay que decirlo también, hay muchos enfermos mentales que hay que eh, eh, internarlo, atenderlo, darle su medicina, todo eso. Pero mientras tanto está exponiendo la vida de, vid de personas inocentes que solamente son útiles para la sociedad. Bienvenido, mira, yo siempre me he preguntado, y esto lo hago con las mejores intenciones, ahí están los teléfonos para si usted quiere opinar en este tema, 809-378-8394, y a través del WhatsApp, 920-2795, mire ese video que está en pantalla, ese es un jovencito que trepaba, o trepa todavía porque no hemos escuchado su detención, en los edificios aquí en el Distrito Nacional, mira, ¿Tú te crees bienvenido que ese joven que entra a una casa, se lleva las pertenencias, se lleva la cartera, entra a una casa y encuentra a una persona que intenta enfrentarlo? ¿Cuál tú crees que va a ser la respuesta de él, bienvenido? Esa ¿Cuál es, va a ser la respuesta, es, señor? Usted en su casa durmiendo con su familia, usted tiene muy Tiene que tranquilo. defender su propiedad. óigame usted con es su un mandato pero señor, yo me pregunto, yo me pregunto, bienvenido, Usted que me ve en estos momentos, usted está en su casa descansando después de una jornada laboral de ocho horas. Por ejemplo, estos muchachos que están aquí, aquí hay jóvenes de estos que tienen dos trabajos, que salen a las seis de la mañana de su casa. Llegan ya a las once, a las doce de la noche. Óyeme, con ese cuerpo demolido de, de trabajar el día entero, que llegue a su casa y se acueste con su familia un individuo rompa una ventana, rompa una verja, se meta a su casa, le lleva el televisor, le lleva la computadora, le lleva el iPad de la niña, le lleva lo que tenga como pertenencia, lo tenis de trabajar el celular, bienvenido que ese individuo por casualidad de la vida se encuentre con ese dueño de esa casa al momento de entrar. ¿Cuál usted cree que puede ser la reacción de ese padre de familia? que vive esa situación? Definitivamente defender su propiedad. Dígame, dígame usted de, qué va a hacer usted, Defender señor. su propiedad, tiene que defender su propiedad, la de su familia y lo que le ha costado tanto sacrificio. Y si en esa acción, si en ese intento, el delincuente pierde la vida, la perdió en legítima defensa, simple y llenamente. Porque bien. una persona está defendiendo su entorno, su seguridad y la de su familia entonces no puede señalársele como un violador de derechos humanos porque no, a él es el primero que, no. que le están haciendo todo tipo de, de agresiones y de violaciones por dios entonces, sabe que esos organismos reales efectivamente se descalifican cuando eh, presentan ese tipo de defensa sí. porque como estamos mirando a, ahí en la pantalla, en las imágenes, esas personas se presentan a dar la mira, sorpresa. Mira, mira, a, mira, no, mira, mira ese video, eso si, fue en un negocio también si, allí en Villamella. Por eso te Mira, explico. después que tiran a todo el mundo en el suelo, mira la bofetada que le dan a uno de los jóvenes ahí parados. Una bofetada, bienvenido. Dígame usted cuál puede ser la reacción de cualquiera que se encuentre en un hecho de esa magnitud, bienvenido. Realmente eso serio, es, es, señores, es ahí donde queremos llegar, porque hay que tener algo muy claro aquí, no es que nosotros pretendemos aquí que tú el que se encuentre se le quite la vida, nadie es juez para quitarle la vida a nadie, nadie es juez para poner una condena de pena de muerte para nadie, es verdad ahora, pero si en un enfrentamiento que ocurre, usted tratando de preservar la vida suya, usted le quita la vida a otro individuo, señores, yo creo que tenemos que ser. Y tenemos un poco que apartar un poquito ese populismo que existe, porque la sociedad necesita orden. No, y, y, y esto en los medios no se puede decir, no. porque ahorita dicen que nosotros somos, somos dos jueces que bueno. condenamos y que le quitamos la vida a la gente, ¿sabía? Porque es otra cosa, bienvenido. Bueno, eso, eso, eso nos eso, estamos exponiendo eh, a que nos crucifiquen mañana. Es un riesgo que uno corre, lamentablemente, no podemos ser hipócritas, ni podemos tomar pose en este sentido, porque noso nosotros somos entes sociales y personas que creemos en el futuro de la sociedad dominicana, de modo que cualquier acto de nosotros mismos que tienda a, a perjudicar el futuro, la vida, los bienes de nuestra familia, nosotros tenemos que criticarlo. Oh, Eso no es, no es un asunto de, de, de derechos humanos, es un asunto de derecho a la vida, que es diferente. Derecho a la vida. Porque usted sabe lo que es usted introducirse en un negocio. En donde están los parroquianos, en una vivienda. Que usted en la va, calle, que usted va caminando para su trabajo. En, que, usted, que usted va, esas damas, que usted ve que se levantan en la mañana con su cartera, su celular, su dinerito para comprar su comida, para pagar su pasaje. Que la despojen de este dinero. Pero yo jóvenes. le pregunto, ¿cuál es el, el, el mayor bien que tiene una persona? Es ah, la vida. Y sabe, después de la vida es su tranquilidad. Es su salud, es su bien y posteriormente su pertenencia. Y todo el que atenta contra esos derechos fundamentales y reales está atentando contra la vida. Y no es que que eh, con, eh, no es que estemos alegre de que alguien pierda la vida. Y no es que estemos de acuerdo con que alguien pierda la vida. No, no estamos no, de acuerdo no, con No, que, no, es no, que se haga justicia. Que por es que se haga la justicia que tiene que hacerse. Pero sí. Las personas que en defensa, en su legítima defensa, eh, se ve precisado a tener que defenderse, esa persona no puede ser castigado. Y las autoridades que en el ejercicio de su hegemonía... La policía, ¿cómo, la, cómo va a enfrentar los delincuentes? La policía, ¿cómo va a enfrentar si nosotros, los ciudadanos, los que somos los protegidos y los que estamos llamados a defender un estado de derecho, claro. lo que estamos eh, llamados a defender la seguridad de, de, de la vida del sector, de nuestra propia casa, tenemos que ser eh, cierta y efectivamente apoyado por las autoridades. Mira, mira, mira, mira ese video, mira ese video, eso fue en un negocio allí en Santo Domingo Norte también. Miren los diferentes hechos que han ocurrido. Bienvenido, entonces, bajo estas condiciones. No me diga usted a mí que tenemos nosotros que hacernos indiferente ante la situación que ocurre con la delincuencia. Entonces, hay que entender que las autoridades tienen que actuar en ese sentido. Creo, Óyeme, actuar en que, ese sentido. Bien, creo, mira, mira cómo ve ese pobre niño corriendo a través de su madre. Creo que Buskele en en días atrás expresó que los derechos humanos es para los, para los humanos derecho. O sea, los humanos correctos, esos son los que tienen que garantizárseles sus derechos humanos. Pero cuando usted se comporta, perdón el término, como una bestia, usted está exponiéndose a que... Que la a, reacción sea a, para una bestia. A la, a la, que la reacción sea para una bestia, porque repetimos como decía Bukele, los derechos humanos deben ser para los humanos derecho. Muy bien.